Eh, tú, primero de todo, dale like. Segundo, te vas a los comentarios y comentas. Por una salud mental mucho mejor. Perfecto, podemos seguir con el vídeo. Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Estoy intentando arreglar el tema del cabello, pero bueno, poco a poco... Me voy adaptando, he tenido unos días de, de depre que te cagas. Pero bueno, ya estoy aquí otra vez metiéndole chicha con mi compañera que está detrás, pero que no va a salir porque si no se desenfoca la cámara. Eh, que Ana, que está detrás, que sin, sin Ana no haríamos nada. Que vengo a hablar, vengo a hablar otra vez de los mil euros. Tío, qué pesado con los mil euros, tío, qué pesado con los mil euros. Tío, que es muy fácil, que es facilísimo, tío. Coger el puñetero vídeo, compartirlo a vuestra madre, a vuestra tía, compartirlo al de Gref, al Ibai, darle bits... Si este vídeo llega a un millón de visitas y tu comentario tiene 200 likes, y es el que tiene más likes, te llevas mil pavos. Y no solo eso, sino que lo que se genere con, esos, con ese millón de visitas, vamos a donarlo a una asociación que mejore o ayuda o que prevenga el suicidio o a mejorar la salud mental o alguna perrera cercana ¿cuántos motivos más necesitas para poner un comentario y darle like? yo sé que en mi canal se suscriben un 0,4% es, es así es muy bestia esto pero tengo en el último mes tengo 600.000 visitas de los cuales 99% no son suscritos así que por favor para que yo pueda hacer esto tengo que llegar a dos metas la primera es que tengo que tener los 100.000. Sé que puedo hacerlo, eso no hay problema. Pero tengo que llegar al millón para generar una cadena. Con esa cadena yo podré hacer streams de recaudación de fondos. Y podré desbloquear la función de miembros, por eso quiero que os suscribáis al canal. Porque eso, en la función de miembros lo que vamos a hacer es primero menciones en los vídeos, después eh, en los talones que nosotros entreguemos que esté vuestro nombre grabado detrás, y luego hay un tercero, que son unos peluches que no os puedo desvelar nada porque no lo tenemos atado todavía, pero es una cosa muy chula que también es para regalar en los hospitales. Para eso necesito los suscriptores. Porque si la mayoría de mis vídeos los ven los suscriptores, me van a dejar eh, activar la función de miembros. Y podría activar la tienda también. Entonces, por favor, si ves este vídeo, si lo ve el Ibai, si lo ve el de Grefg, si lo ve quien sea, tu madre, tu abuela, tu tía, tu hermana... Eh, tu otra novia, tu otro novio, da igual. Pásaselo a todo el mundo, porque hubo una chavala que me dijo a manera de hacerse viral es la cosa más rara, que yo no me quiero hacer viral. O sea, me quiero hacer viral y no me quiero hacer viral, me, me explico. Yo quiero esto porque yo tengo depresión, entonces como sé lo que se siente, tengo depresión y esquizofrenia. Y, y, de, y de momento, con el último ataque que he tenido, he estado 40 días cerrado en casa. Así estoy. Si me oléis ahora la axila, os morís que os podáis imaginar cómo va el tema. Entonces, yo siempre he tenido un sueño y es intentar ayudar a mucha gente que ha pasado por lo mismo que yo o muy parecido, que pueda tener una solución. ¿Cuántos mensajes veis de TikTok que dicen no, es que la salud mental es muy importante? El otro día en Got Talent, no, la salud mental es muy importante. Pues coño, vamos a meterle dinero, tío. Vamos a hacer que personas que estén mal, que no se tan Vamos a intentar hacer grupos de WhatsApp donde la gente pueda hablar de ciertas cosas, ¿vale? Pueda abrirse, Vamos a intentar hacer movidas de estas para que gente que se siente mal, como lo que pasó el otro día con el chaval ese que le hicieron bullying, vale para poder eh, atacar estas cosas. Hay gente que se dedica a los animales. Hay gente que se dedica a que, te, que, a que un negocio te vaya bien. Yo no quiero eso. Yo creo que si tú me estás viendo, quiero que te quede claro algo. Si no estás bien, quiero que me lo digas. Si quieres, evidentemente. Pero quiero que me lo expliques porque no quiero que te lo guardes para ti. Porque sé que eso es malo, ¿de acuerdo? Entonces sí, estoy aquí para hablar contigo. Igual que hay muchos suscriptores que ya hablan conmigo por WhatsApp. Me dicen, mira, David, hoy me ha pasado esto y tal. Yo no soy psicólogo. No tengo ninguna formación. La única formación que tengo es que llevo 10 años con esta esquizofrenia. He superado 3 depresiones. Incluso me han hecho terapia electroconvulsiva y sueros. O sea que os puedo explicar todo lo que he visto, que os puedo explicar todo, todos los extremos. Por eso quiero que por favor, si ves el vídeo, lo compartas. Porque hay gente que solo necesita un abrazo, o solo necesita decir te puedo contar una cosa y tiene que haber alguien allí escuchando. Y yo sé que vosotros sois muy listos y podéis hacer cosas de Discord y estas cosas, y ese es el rollo que yo quiero, montar un rollo de Discord para que personas así no se sientan solas, que luego jueguen en el Fortnite juntos, etc. Este es el destino del canal, no hay otro destino del canal. Por tanto, el próximo pavo o pava que me diga que me quiero hacer viral con esto, o sea, le pego estortas, sigue fácil. Porque no, yo no quiero hacerme viral. Lo que quiero es ayudar a las personas que se levantan y dicen, hoy no, hoy no puedo más. A esas personas hoy, yo las quiero ayudar. Por eso os pido, por favor, una vez más, si has entrado en el vídeo, métele like. Mételo un comentario y compártelo. Y eso hora que poco a poco, pues este esta red de YouTube Neuronal que tiene, pues vaya repartiendo el vídeo. Y si conoces a, a alguien que sea muy conocido en las redes sociales, pásale el vídeo también, ¿vale? Porque nosotros, o sea, ya tenemos un negocio, ya tenemos un sustento. O sea, yo trabajo de limpieza, desde pues, una empresa de limpieza y con eso vivo, ¿de acuerdo? Pero vivo intermitentemente porque depende de, cuánto, de, de las horas que puedo trabajar y no. Y para mí esto es una terapia. Así que, por favor, darle like, si no me haré pesado. Haré directos cada día hasta que lleguemos al millón de visitas. Y los requisitos serán los mismos. Si llegamos al millón de visitas, me das tu PayPal, te meto mil pagos. Si llegamos a 5 millones de visitas, te regalo o una Xbox Series, creo que es la X, la buena, o una PlayStation 5. Es fácil. Así que, ¿a qué esperamos? ¿Mejoramos la salud mental? ¿Ayudamos a las personas que realmente lo necesitan? ¿O simplemente me miras la cara y me dices, peínate? Es una solución, pero hay soluciones mejores. Y yo siempre digo lo mismo, lo importante es que mañana el mundo sea mejor. ¿Lo vas a hacer mejor? Inténtalo. Y no pongas en comentarios que tengo la nariz grande o que me parezco a Berto Romero. Pon algo que realmente haga que cuando alguien lo lea, le cambie el día y pase de estar infeliz a estar feliz. Porque nadie se merece estar infeliz en la vida, en ningún momento y en ningún instante. Apuntada la frase, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos a hacer un mundo mejor. Juntos, todos, a partir de mañana nadie se va a sentir solo. Evidentemente si este vídeo llega a un millón de visitas. Porque yo me voy a encargar de que atender al máximo de personas posible. Y si tengo que derivarlas a un psicólogo, tengo buenos psicólogos y tengo buenos psiquiatras. Tanto de la pública como de la privada. Entonces, os lo pido de nuevo apoyad esta... esta milonga que estamos montando, ¿vale? Porque también queremos saber que vosotros si me digáis mira, pues hay una fundación cerca de mi casa, ¿qué tal? Pues vamos. ¿Una perrera, qué tal? Pues vamos. Situaciones así. O alguien que no se pueda pagar una terapia. No sé, vosotros no sabéis lo que cuestan unos sueros. O unos tex. O, o lo que hay de lista de espera, por ejemplo, para hacer tex. Pero bueno, no me quiero enrollar. Ya os he explicado todo lo que tenéis que saber. Por favor, like al vídeo, sobre todo. Compartir y comentar comentar y etiquetar a quien, a quien queráis porque si este vídeo llega a mucha gente yo lo prometo lo sigo diciendo yo os mostraré lo que gano del canal y os mostraré lo que dono del canal que yo dije que donaría entre el 60 y el, entre el 60 y el 70 del total del canal porque evidentemente tengo que pagar un autónomo si esto funciona de acuerdo entonces si yo gano 10.000 a lo mejor me fallan los números vale pero 7.000 los dono y 3.000 es para pagar lo que, lo que tenga que pagar, porque evidentemente aquí hay una cámara, hay unos focos, luz, tal, autónomos, tengo que pagar trimestres, etc. Y si con 1500 ya vivo, ¿vale? Que también está bien, pues donaré más, ¿de acuerdo? Todo depende de que le des like. Y si eres uno de esos que dices, ah, esto no pasa porque tú lo dices por tal, pero esto realmente es falso porque es lo que hacéis todos los influencers. A mí no me, no me metas en el mismo saco que esta, que esta peña. Yo no soy un Borja Escalón claro, si yo digo algo, lo cumplo. Pero a rajatabla, porque así me han educado. ¿De acuerdo, chicos? Y nada, que os quiero mucho, tío. Que os quiero muchísimo. yo sí también os quiero mucho, tío. Y vamos a hacer de este mundo un lugar mejor. Ya sabéis que me enrollo mucho, pero sabéis que lo hago porque, porque soy así. Pero soy así y así seguiré. Y nunca cambiaré. Un abrazo muy grande y hasta la próxima.